La da da da da la da da da back? la da da da da la da da da guess back, back, la da da da la da da da la da da da la da da dum, la da da da la da da da la da da da la da da dum. Guess he's back. Who is back? Guess he's back. Guess he's back. Guess he's back. Guess he's back. La da da da la da da da Hola, Sas amigos, ¿cómo están Nicotecnianos Galácticos Eternos? Bueno, este es un nuevo video de 2022. Realmente estuve viendo muy de cerca lo que estuvo pasando acá en el canal y me ha sorprendido mucho, tíos y tías. Así que vengo a preguntarles cómo la están pasando en el canal, si han aprendido, si están aprendiendo, si siguen aprendiendo. Hay muchas cosas diferentes. Este año me gustaría retomar las cosas desde otro punto de vista Pero quiero saber primero Qué fue lo que más le gustó Qué fue lo que menos le gustó Y qué quisieran ver a partir de acá como cosas nuevas Y qué le gustaría hacer Así que espero sus comentarios Espero sus likes Sus suscripciones Para saber que esto realmente les importa Así esta nave vuelve a despegar Tengo muchas ganas, mucha gasolina Mucha nafta, combustible como quiera decirle no problem. Y nada, con muchas ganas de hacer cosas. Pero si no hay tripulantes, ¿qué sentido tiene manejar una nave? no Así que las puertas abiertas. Vamos muchachos, muchachas. Que esto se siente tremendo. Pase libre. Digan acá si quieren subir, quieren venir, quieren aprender. Díganme qué o qué más. Y vamos a hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si las posibilidades están ahí. Las posibilidades son posiblemente posibles. Así que muchachos, muchachas. Guess back, guess back, guess back, guess back, guess back, guess back. Volvemos a ver si sí o no. Decímelo